Hey, ¿Qué tal, claro parceros, claro mamacitas? Quiero contarles que como siempre, Camilo Cuervo, el Flow Latino, Claro Música tiene grandes artistas invitados para ustedes y qué rico poder tenerlos otra vez presencial, porque ya estamos muy lejanos con todos, pero hoy tengo un capo, este señor es un gran compositor, un gran artista, un cantante durísimo y hasta productor me salió este señor y es Tommy Torre. bienvenido a Claro Música, hermano, ¿cómo estás? Hermano, muy bien, gracias, gracias por la invitación No, gracias a ti por estar aquí, oye, ¿cómo, cómo, cómo ¿Cómo hizo Bogotá? ¿Cómo está el clima? Está rico, yo pensé que iba a estar más frío, pero el, día de, el día de hoy ha estado rico, ¿Sí? está rico, rico. ¿Hace cuánto no venías a Bogotá especialmente? Eh, yo diría que 2017, así que ya cuatro años. Pero Tommy, a mí me encantan los retos. Y yo tengo un reto para ti, mira. Balin, Kevo, Cani García. También sí, Han estado en estos retos Y obviamente yo no puedo dejar pasar que Tommy esté aquí presencial Porque si se demoró cuatro años en volver Después lo vuelvo a ver en siete años Ya le digo a Tommy, mira a mis hijos Tommy, Tommy, esto se llama algo Que yo lo tildé como el improvisación. El Ojo, Yo sé que tu no era rapero ni que vamos a improvisar rap Pero ya que el álbum tiene tantas cosas nuevas eh, Yo hago aquí algo Y es que ponemos una pizza de YouTube Y Tommy Torres y Camilo Cuervo Van a ser como musicalizar ese beat. Okay. ¿Te parece? Okay. Es un reto musical. dale. Si sale bien, si sale mal, no importa. Lo importante es gozarnos el reto. Yo voy a buscar aquí ¿Te parece si lo hacemos como de... ¿Lo prefieres popero o lo prefieres urbanito? Como tú quieras. Oh. Pero te vamos a hacer una cosa. Siempre, conmigo siempre va a sonar popo, mi melodía siempre Sí, va obvio. A eh, vamos a hacer una cosa. Si yo gano, si yo gano pilas, pues, Tommy Torres se compromete a mandarle un saludo a mi mamá en video Ojo A mandar un saludo a mi mamá en video De una de las canciones que quiera del álbum Y a hablar con Ricky Martin Para que mande un video diciendo Carolina Porque se va a desmayar esa mujer Se lo regalo de una vez de cumpleaños <risa> Si él me gana a mí Yo ojo para que lo tenga aquí prometo Aparte de rotar Los videos del álbum Y ponerlo de playlist en portada En Claro Música en Nuestra app que no consume datos Y hacerlo Ponerte las playas más duras de Claro Música que igual ya, ya ibas a entrar, pero vas a entrar tres veces más. Yo te doy eso. ¿Como, pa qué? Pues como para que yo te pueda, pueda dar algo, porque yo te, más que más te puedo pobre pobre Bueno, hermano. Ti. Hermano. ¿Va? Vamos a ver, vamos a ver. Yo no soy de improvisar. Trato, pero... vamos a hacerlo. Yo tampoco, pero vamos a hacerlo. Dice aquí. Round one. Fight. Oh, lo tenemos contra la escuela porque eso es un beat urbano. No se pone una guitarra. Si se pone una guitarra, si se pone una guitarra, si se pone, una guitarra, si se pone una guitarra, no vale, cuidado. Esto es sacando mi zona. Ahí está difícil. Entonces inventamos de cero. De cero. De lo que quieras hablar. Ok. Aquí estoy con Camilo y te dejo el hilo. Pa' que saque el filo, dime tú mi amigo. Ok. Oh, oh yo ya. Voy yo. Ok. okay. Yeah. Y es que cuando yo estoy con Tommy Torres wow, wow, wow, Escucho el playlist que hicimos aquella noche Porque este man es muy talentoso Ah, yeah. sí. Y seguimos con el Tomito no para. Es paramos. que todo está sabroso <risa> <risa> Allí veo un oso <risa> y, y, está pecoso <risa> vamos a terminar esto porque la noche se acaba ya mismo y no puede salir el sol hey. Y luego viene la lluvia, porque te llevo para la playa, tú eres mi medalla, con el Tommy ah, Torres haciendo Ya te ah, lo tenía planeado no, desde bueno, antes. Bueno, Eso lo practicaste no, antes. No lo <ríe> <No>. lo <juro. ríe> Oye, le vimos al improvisa challenge. Bueno, para mí que Tommy Torres me no haya dado el chance de del improvisa challenge, ya ya, ya puedo esta vaina se va a ver, se va a ir viral y van a estar todos los urbanos burlándose de mi no. incapacidad por, de, de improvisar. Nadie se burla, aquí son los retos el cuervo. Oye Tommy, qué grande, qué chévere. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tommy Torres y los invito a que escuchen mi nuevo disco, el Playlist de Anoche, en el Playlist Flow Latino de Claro Música.